Presidenta del Senado, saliente presidenta del Senado, ya la ex senadora Jimena Rincón, gracias por estar con nosotros, ¿Cómo está, Jimena. Senadora? Bien, gracias. ¿Sabe, qué bueno. con, ¿sabe con qué quiere partir? Fíjese, estábamos hablando de los símbolos, estábamos hablando de, este, de esta fotografía, ¿no? De 14, mujeres, de 14 mujeres ministras versus 10 ministros respecto de lo que fue Elwin 1990, donde no había ni una sola mujer. Y sabemos. Eh, se, ya no, le, le digo senadora, pero no es senadora Jimena, ¿sabemos soy cuál, senadora, ¿todavía? ¿Todavía? Ah, sí, pues si usted continúa me, me... La, la, está, estaba, la, la estaba ¿no? jubilando? No, porque jubilando jamás, como se le ocurre, si es ah. más joven No, pues, de veras que usted me continúa, cargas. pues usted usted sigue eh, Bueno, no sabemos por cuántos años jefa, más depende Soy jefa de el... mi bancada, además con mucho sí. orgullo Oiga, no sabemos eh, por cuántos años más, le digo por toda esta discusión Pueden difusión? ser unas semanas, unos meses No, pero no sabemos Pero, no verdad, lo pero sabemos. ¿sabes lo que pasa? Que quiero, mire, quiero partir con esta imagen Senadora, con la imagen de eh, las mujeres no del nuevo gabinete, y quiero preguntarle, para llegar a esto, son 32 años, ¿eh? ¿cuánto usted, usted como mujer, en la política, cuántos obstáculos tuvo que pasar, cuántos momentos, yo no me diga que nunca he llorado, cuántos momentos de frustración, de pena, de rabia, de decir hasta cuándo los hombres se quieren, ¿no es cierto?, tomar el poder como lo han hecho durante décadas. ¿Cuánto le ha costado? Mucho, mucho. Y, y voy a contar una anécdota. Alguien me decía, pucha senadora, bájese los tacos aquí alguien que me acomoda el micrófono. Y tiene que ver con eso también, ¿Mm? con, con la invisibilidad de las mujeres. ¿Mm? Eh, ha costado mucho. Miraba las fotos que ustedes mostraron. En el gobierno de la presidenta Bachelet, dos, éramos ocho mujeres. ¿eh? Sí. Eh, habían unas que no se notaban porque sí, eran promete, bajitas cierto. atrás, pero éramos ocho que era poco todavía, y creo que el presidente Gabriel Boric, dentro de sus cuatro ejes, el de la, del gobierno del, de, lo, de lo femenino, el, el que esté el feminismo presente, eh, va marcando signos que se agradecen, porque es una ducha permanente, no solo en la política, en, en, en el mundo público y privado, es un tema, que ustedes dos sean las conductoras de este programa, eh, es un signo del canal, que también creo que hay que agradecer y felicitar sin desmerecer a los hombres, por cierto. No, por favor. Yo creo que además el feminismo es eso, ¿eh? no es que haya mujeres y no hombres, no, es que hombres y mujeres avancen. Eh, claro. con eh, la, majo, la mayor cantidad de facilidades, apoyos posibles. qué es lo que más le ha costado y cuál es el dolor más grande de todo lo que le ha tocado? El vivir? más grande es que hayan vetado mi candidatura y me hayan bajado y yo ya no he podido competir habiendo ganado una primaria. Eso por lejos y eso es fue lo más grande. entre mujeres, además, o no? A propósito. Eh, a ver, eh, operaron los hombres con el silencio de las mujeres. Pero una mujer cierto. que, no, que no, nunca se recibió, a... se dio por enterada de su llamado a resolver este tema. Mira, no quiero hablar de eso porque ya... Pero, vuelta a la página sí. doloroso, es doloroso es doloroso es doloroso dolor. porque además cuando uno da las peleas cuando las ganas legítimamente cuando te recorres todo el país y sientes el cariño de la ciudadanía es muy eh, y yo creo que uno va sacando lecciones de esto y lo que y la lección más importante es que nunca más se repita mm -hmm. y yo celebro y aplaudo eh, ese eje del gobierno del presidente que además lo ha explicitado con muchos signos importantes, el gabinete el más importante por, por lejos, mm. la jefa de protocolo que tiene además un doble signo, no, sí. no solo mujer sino que pues además es originario, eh, mm. en la que conduce el, el, el auto mm. que lo traslada, sí. su escolta, mm. mira la verdad es que uno puede ir sumando, sumando, sumando mm. eh, signos pero que si no van acompañados de una, un, una acción que es lo que está haciendo él la verdad es que dejan de tener relevancia sí, el y no de su claro, el símbolo no es suficiente, sí. dice usted. Sí. Y hay, hay un tema y, que, y él lo está haciendo carne, por eso es importante. Pero eso todavía no lo sabemos. Porque, no, no, o sea, no, cuando, en términos él... término reales y concretos, las expectativas son muy altas. En un no, gobierno me, refería, como este. me refería a que cuando él dice que uno de sus ejes va a ser el feminismo, y uh -huh. lo anuncia, pero tú empiezas a verlo en cosas concretas, como el gabinete, como sí. su escolta, Comité como político. la jefa de protocolo como las políticas públicas, bueno, dice ya, esto parece que va en serio. Sí, correcto. Bueno, queremos revisar varios ejes de que hemos escuchado del presidente, no solo en su discurso inicial, sino también en las entrevistas donde ha ido remarcando y recalcando, ¿no?, cuáles son precisamente sus ejes de gobierno. Aquí están, los ejes del presidente Gabriel Boric y eh, trabajo, 40 horas eh, es el, vamos a partir con ese usted fue integrante del gobierno de la presidenta Michelle Muchas Bachelet gracias. estuvo encabezando también esta cartera eh, es, es, es, una, es una cartera potente y además es Camila Vallejo hoy vocera de gobierno quien impulsó inicialmente esto de las 40 horas ¿es viable? yo creo que todas estas cosas son viables y, y tenemos que ver el contexto en el que nos encontramos y no lo podemos obviar tenemos una situación muy compleja post ya aún pandemia instalada, estallido social, instalación mm. de nuevo gobierno, eh, tenemos una inflación alta, tenemos un, un, un problema mm. con la, las mujeres en el ámbito laboral. Entonces, la pregunta es, ¿qué es primero? El huevo el, el de la gallina. De la gallina. <risa> eh, ¿Son las 40 horas sí. o son eh, lograr mm. empleo eh, pleno, lograr eh, eh, enfrentar la inflación? Sí. lograr o sea, Yo creo que hay una serie de elementos que yo creo que el gobierno va a tener que evaluar para poder enfrentar este eje que es importante. Y de acuerdo con su experiencia, entonces, ¿qué cree que debiese ser primero? Porque están las 40 horas, está el salario mínimo de 500 mil pesos, está las ayudas sociales que todavía se están En, en materia de salario mínimo entiendo, me puedo equivocar, gradual. porque ha habido mucha información que el ministro Marcel dijo que al cuarto gobierno se va a materializar, por lo tanto es progresivo, al cuarto, años. Progresivo, claro. Claro. Al, cuarto claro, bueno, al cuarto año. Sí. <risa> eh, por sí, lo sí. tanto, bueno, es que han dicho que quieren más de un gobierno, no pero fuera de broma, al cuarto año. Eh, por lo tanto, yo creo que esto es parte de una ecuación que no es fácil, que es muy compleja. Yo he estado en el gobierno, así que eh, sé que no lo tiene fácil el, el presidente, porque además hay mucha expectativa, eh, y yo creo que lo primero es eh, lograr... Eh, la recontratación y el empleo en pleno en femenino, que ahí tenemos un problema, eh, y después ver, ir viendo cómo, no es cierto, reactivada la economía, llegamos a esta meta, que yo la entiendo como una meta que todos quisieran, obviamente, sea eh, impulsada, pero si no hay trabajo, ¿qué importa que trabaje mono 35, 40, 45 horas? Si no lo tenemos. Y entonces, por lo tanto, cómo fijamos las prioridades y cómo ponemos las metas. Es posible hacerlo mejor porque yo, yo soy hijo de una creación donde siempre se nos dijo no es posible, no es el momento. La verdad es que no. O en la medida de eh, lo no posible. Eh, bueno, no quería caer en eso, pero sí, es la medida <risas> lo posible. Eh, mejoras que incluso en algún momento en el contexto estallido empezaron a, a, a surgir, empezó a haber una voluntad, en ese caso motivada por la urgencia, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que en el aire también quedó la sensación de que quizás se pudo haber hecho un poco más. Entonces, lo que, lo que temo es que en el fondo volvamos a avanzar para, para retroceder y, y decirlo de nuevo, bueno, hay que ser moderado, hay que ser responsable, la verdad es que está complicado. Es como escuchar lo mismo de siempre. Digo, Hay que tratar de aparentemente empujar con esa convicción por algo que sí pueda ser posible, ¿no? Yo soy de esa generación y, y sin lugar a dudas he sido bien crítica respecto de cuáles fueron las velocidades que se le pusieron a los temas. Eh, y uno podría poner otras cosas encima de la mesa, como por ejemplo las regiones. Eh, quienes somos de regiones nos hemos sentido históricamente postergados, en salud, en educación, en cultura, en agua. Incluso cuando estamos bien se nos decía que no era posible. Claro, entonces eh, vuelvo a la reflexión. ¿Cómo hacemos que este eje, que entiendo que es un eje importante del gobierno, más allá de que la vocera haya sido una de las que lo impulsó, se puede materializar? Porque si no van a ser eh, como compromisos frustrados y yo mm. creo que eso es lo peor que nos puede pasar... Cuando hay tanta espectadora, pero uh -huh. no, no olvidemos lo que dijo el presidente en su discurso eh, el día ya de bien, su investidura, ¿no? Vamos lento porque queremos llegar lejos. Napoleón. Con, ¿Ah? Napoleón. Exacto. Vamos como lento. Querés, como estamos apurados, claro. claro los zapatos. Vamos lento porque queremos llegar lejos. Es decir, mucha, mucha rapidez, cierto, mucho ponerle presión a todo, finalmente puede conspirar en los cambios. Sigamos. Economía, redistribución de la riqueza, como uno de los que se ha planteado. Y lo que ha dicho Mario Marcel. Nosotros no estamos aquí para que las cosas no ocurran, sino para posibilitar que se hagan. Que se, que se hagan bien. Y que se hagan bien. Creo que más contundente que eso, es imposible. Y de manera y... sostenible, ¿eh? le agrega y... también, que importante el punto sostenible. Yo creo que ahí podemos recordar eh, una frase del presidente Mujica. No sé si ustedes se acuerdan cuando lo entrevistaban y él decía, yo no soy bobo. Eh, mm. Y obviamente entiendo que necesitamos empresarios que hagan que haya emprendimiento, que haya empleo, que haya riqueza, generación de riqueza, porque les tengo que cobrar impuestos mm. para poder redistribuir. Eh, si no tengo emprendimiento, si no tengo eh, empresarios que trabajen y que pongan eh, el capital a disposición del desarrollo, la verdad es que va a ser difícil. Y tenemos que conciliar ambas cosas, Yo creo que mismo, que eso es importante. Eh, eh, los empresarios no fueron eh, invitados a la no, ceremonia del cambio de mando. No, me llamó la atención. Dos, hubo una, una reflexión también el fin de semana, lo comentábamos un analista mm -hmm. uruguayo que hacía ver que, eh, eh, más, que más que dejar tranquilos a los empresarios, quizás lo que quería hacer el presidente es convocarnos a el cambio, a la transformación. ¿Qué podemos decirles a todos? Yo creo que esa es una Lilias. muy buena reflexión y creo que das en el punto. Cómo convocamos a los empresarios que yo creo que están muy conscientes de la necesidad de hacer transformaciones, pero también ser parte de eh, ese cambio. Y, y lo digo por los empresarios con los que yo hablo en mi región, eh, que eh, están dispuestos a colaborar en la medida de que sean parte también del de país, porque no los podemos mirar como parias. ¿Es si un esto... error no invitarlos? Yo creo que, que no es una buena señal, ya que estamos en, sí. en la época de los tiempos, sí. un presidente, tú dijiste ¿no? que abría la mano, claro. eh, que se abre a todos, eh, creo que nadie puede sobrar en esta mesa, eh, todos son importantes. Uh -huh. Y con respecto a eso, eh, senadora, eh, las pymes, las pymes están muy muy debilitadas producto del estallido, después de la pandemia y Totalmente. todo, eh, ¿se han dado buenas señales con respecto a eso? Porque, eh, solo, solo para eh, complementar, hoy día escuchábamos con, con, con el, la entrevista de a la Archie, claro. el presidente dijo, la reforma tributaria, además de eh, reforzar el servicio impuesto interno para que las fiscalizaciones sean las correctas, eh, pero como que de las pymes siempre quedan más atrás, ¿no? Ese ha sido un, un tema permanente en el trabajo Tenazo. legislativo y me ha tocado trabajar en la Comisión de Economía y en la Comisión de Hacienda... Con ellos y cada vez que hay una reforma tenemos que entrar ¿no es cierto? a mirar con mucho detalle cómo eh, nos hacemos cargo de, de ellas y cómo generamos medidas de impulso y no eh, de dejarlas fuera por lo tanto yo entiendo que también está dentro de las preocupaciones de este gobierno vamos con inmigraciones senadora yo fíjese que le quiero contar que yo, yo estoy súper impresionada por las últimas encuestas que se han conocido Criteria y Data Influye Data Influye muy de acuerdo, perdón muy en desacuerdo o desacuerdo 65% de que ingresen inmigrantes o sea ya ni siquiera estaba hablando de personas irregulares y eso se ha instalado ¿eh? y yo quisiera preguntarle ¿usted ve posible eh, que este gobierno sea capaz de enfrentar eh, de digamos, con las herramientas que existen, ¿no?, con la nueva ley de migración, en fin, ¿este tan, este temazo del norte? Macrozona norte, macrozona sur, son dos grandes temas para este uh -huh. gobierno. Veía que la, la ministra del interior iba a ir a, a la macro zona sur. Yo estuve, la última gira que hice como presidenta del Senado fue a la Macro Zona norte, estuve en Colchane. Uh -huh. eh, la situación es bien eh, dramática, porque primero... Eh, hay un tema que tenemos que instalar eh, y, y creo que la canciller a la que conozco, me tocó trabajar con ella cuando yo era ministra de eh, de verdad un, un lujo de canciller. Eh, tiene que ver con el multilateralismo. Aquí los países del continente tienen que asumir que tenemos Cotas. un tema. Cotas. Eh, en, eh, en, en América, en América Latina y en América en general, que dice relación con qué vamos a hacer con eh, los venezolanos que están llegando a nuestro país. No puede ser que vayan pasando fronteras. Y el destino final claro. es este y después se caen al mar. Bueno, eh, lo, que, lo que hablaba el día presidente era cuotas, por un lado, eh, y tomar las decisiones allá y no acá en Santiago. Exacto, o sea, aquí hay que sentarse con los países, eh, con los otros países, saber cómo vamos a abordar esto. Uh -huh. eh, en eh, Colchane eh, tenemos un tema, porque me lo contaba, estuve con el alcalde que no lo habían invitado nunca, en ninguna autoridad nacional a conversar, y yo lo fui a visitar y estuvo en nuestras conversaciones con las autoridades, estábamos en estado de excepción. Eh, y él decía que era necesario tenerlo mientras no tuviéramos cómo abordar esa situación me decía aquí eh, lo decían las autoridades de allá, el delegado presidencial, mm. la, los militares, carabineros, aquí los bolivianos que llegan eh, y que entran a Chile, eh, tenemos eh, conversaciones con Bolivia y son recibidos de vuelta, Claro. en Perú no eh, y el resto de los países tampoco, entonces eso no puede ser porque no, eh, no solo afectamos al, al territorio, a, a Chile y a su comunidad Sino que además esas personas se encuentran en una situación desvalía. de verdad que yeah. es de completa desvalía ¿no? Mm. Eh, y en el caso de Venezuela, y perdón que vuelva a eso eh, Muchos tienen que ver con eh, situaciones de refugiados mm. eh, Refugiados políticos, y ahí obviamente hay que ver cómo se aborda Hay una mujer, eh, una médico venezolana con la que yo tengo contacto hace mucho tiempo ya Que tiene niñitos pequeños, que está aquí en Chile y no, ella se autodenunció no mm. ha podido regularizar su situación y ella es un aporte para el país. Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos para tener el multilateralismo como una política de Estado? Yo entiendo que el presidente sí lo va a hacer. Y dos, ¿cómo eh, vamos separando ¿no? aquellas personas que están por situaciones eh, claramente políticas acá en Chile, otras que no debieran estar acá y cómo vamos regulando Ya que lo menciona, el, el gobierno hasta el minuto por lo menos ha decidido no extender el estado de excepción en la macro zona sur. ¿Para usted es una buena o mala decisión? Yo voté siempre abstención en esa decisión, creo que una vez respaldé, porque estaba muy desesperado, faltaban los votos, y, y yo entiendo que se conversó entre el gobierno saliente y el entrante la última renovación, para que no fuera una decisión uh -huh. eh, inmediata, piensen que vencía el 10 de marzo. Claro. Yo creo que no se ar arregla lo de la macrozona sur ni con más ni con menos estado de excepción. El estado de excepción es una herramienta. Pero si no abordamos la situación dramática que se vive allá de muchas personas, eh, esto se va a mantener. Y está el tema eh, no solo de, de nuestros pueblos originarios que demandan reconocimiento, espacio, mm. buen trato, sino que también está el tema de tráfico de madera, el, tam, el tema de tráfico de drogas. Y se ha hecho un, un, una situación compleja producto de todas las variables que tiene. Y me alegro que la ministra vaya a terreno, porque necesitamos... Eh, autoridades de primer nivel ahí escuchando a la comunidad, escuchando a las comunidades eh, origin de los pueblos originarios escuchar escuchando a aquellos que sí. tienen su vida hecha en ese territorio y que hoy día se sienten absolutamente Usted mm. incluso el presidente hablaba de, de que él sabía, tenía conocimiento de que algunas empresas forestales estaban disponibles para salir para salir, sí, o sea, digo, pero, es han, sí pero es que han sido declaraciones públicas claro, absolutamente digo... públicas entonces si el gobierno no lo asume como desafío eh, mm. La verdad es que esto va a seguir siendo... Ahora, lo que a mí me queda la, la duda, si usted como senador, al, al haber votado por, por esta por la extensión de esta medida, eh, ¿recogen de vuelta algún, algún antecedente más fino de lo que significa las detenciones? Porque yo creo que el gran tema acá es la inteligencia, digamos, y hasta mm. ahora que haya más detenciones no significa necesariamente que sabemos quiénes son los que están generando violencia ya y puede ser de cualquier lado. ¿no? Efectivamente, es como, es como el tema de la macro zona norte, una mujer que justo cuando yo estaba, estaba en la comisaría haciendo la denuncia de robo, eh, una mujer que es de pueblo originario de Colchane, uh -huh. eh, chilena, eh, y ella decía, me, me robaron, me robaron no no, esta, no es primera vez, y me da el reporte carabinero y habían sido cuatro chilenos y dos bolivianos. Entonces lo digo como ejemplo de que de repente las cosas hay que mirarlas con, con lupa. Claro. Respecto de la macro zona sur, <coughs> los antecedentes que tenemos son bien complejos. Y el propio diputado. Uh -huh. El un ah, expresidente de, de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, sí. dijo, el gobierno fracaso Tal cual. Senadora, eh, mientras se recupera un poco la, <coughs> la, la, la voz, no a una cerámica, delincuencia, desigualdad social, no sé si estaremos a tiempo de poder alcanzar a responder aquello, que otro tema urgente, es otro tema que aparece también como una cosa que tiene que enfrentar el, el gobierno ahora ya. Sí. Sí. ¿Puede hablar, senadora? Ah, sí, ¿Sí puede hablar. ¿Sí? ¿Sí puedo hablar? Me, a... el aire acondicionado. ¿eh? El <coughs> aire acondicionado. No pasos, a mí no, no es un ¿Sí problema. Sí, nos pasa. A veces nos la pasa. Aunque, la a veces aunque no lo crean, trabajé dos años seguidos, me recorrí todo Chile, fue candidata, me abrazó <risa> todo el mundo, nunca me contagié en el de Los minutos más complejos. Y me iba a ir de vacaciones Y me salió Murphy. <risa> <No. risa> <risa> yeah, me caían no, las lágrimas sí, ese día Lady Lady Lady Lady de Desigualdad y delincuencia Lady Yo creo que son eh, Están entrelazados mm. o sea eh, Y tenemos que asumirlo como un tema Hay mucha gente que dice No, a los delincuentes hay que secarlos en la cárcel mm. Y son bien duros en los mm. juicios Y yo creo que tenemos que hacer la reflexión De sí. por qué nos pasó eso y creo que guardamos mucho silencio, creo que miramos para el techo, y cuando mm. la cosa ya está muy, muy instalada, es más difícil actuar. Mm. Sí. Eh, Bien, eh, tenemos más temas, porque nos ¿sí? queda lo último. A ver, eh, una cosa súper importante, senadora, y es lo que se está discutiendo en la Convención Constitucional respecto de que se haga una suerte de... ...unicameralismo, es decir, se termina el Senado de la forma en que lo conocemos, por lo menos, ¿no? Y esto ha generado bastantes polémicas. Queremos pasar a revisar lo que dijo en entrevista con eh, nuestro canal, con eh, nuestro eh, compañero Iván Valenzuela... ...el presidente Gabriel Boric, y comentamos. Entonces, que haya alguien que exprese alguna idea que no es mayoritaria... ...lo que pasa es que durante demasiado tiempo en Chile hubo eh, algunas ideas que son legítimas... ...que alguien quiera nacionalizar todas las empresas, o que alguien quiera privatizarlas todas... Ambas ideas son legítimas. Otra cosa que sean buenas o malas. Otra cosa que idea. sean buenas o malas. Y yo creo que ambas son malas ideas. Ya. Pero, pero no hagamos una escandalera porque se exprese la idea. Pareciera que el, habían demasiados debates metidos como contenido mm. y, y hay una como poca costumbre a la diferencia. Eh, yo creo que no hay que tenerle tanto temor a la diferencia y al debate racional y público. Para usted, que es senadora, ¿qué le parece esta idea de que se termine el Senado tal como lo conocemos? A ver, habiendo sido eh, ciudadana, ministra de Estado, senadora, eh, electa dos veces, eh, y conociendo cómo son los procesos legislativos en nuestro país y la valoración que la gente tiene de sus legisladores, sean uh -huh. diputados o senadores, yo creo que es una mala idea. ¿ya? Y lo digo porque me ha tocado estar en el otro lado de la, de la mesa, claro. eh, legislando con diputados y senadores. Y podría darles infinita cantidad de ejemplos, eh, de cómo denos, uno, uno. denos uno. Voy a dar uno reciente, el, la ley de FinTech, que ustedes deben conocer o, o la han oído nombrar. En la Cámara de Diputados se legisló en las dos últimas semanas sin discusión, de manera unánime, se aprobó unánime. Estamos revisando en el Senado, llevamos ya eh, cinco sesiones en la Comisión de Hacienda, Es una ley tremendamente compleja, muy importante para los emprendedores. Mm. Tiene que ver con el financiamiento y con mm. eh, el sistema financiero en Chile. Ya. Eh, meter competencia a la banca, eh, bajar eh, los montos de los intereses, de los créditos, hacer que sea mucho más democrático el proceso. Es una ley bien difícil. Y que va al, al hueso de y los, que va de los, los emprendedores, emprendedores de Chile. Sí, de los, de los temas del país. Bueno, ya. la Cámara la aprobaron sin discusión y tiene un montón de complejidades. Entonces uno dice, wow, si no tuviéramos un sistema de, sí. de contrachequeo, de revisión, y esto se da también al revés, ¿ah? podemos tener ejemplos al revés también, nos enfrentaríamos en un, a un problema grave. Yo se lo pregunté en la mañana al, al presidente del Senado actual, Álvaro Elizalde. ¿Por qué cree usted entonces que se ha instalado en la sociedad chilena un cuestionamiento respecto del Senado en particular? Esta idea de que es un, es un lugar donde trabajan personas que están desconectadas de la realidad. La única autorítica, entiendo, que hizo el presidente del Senado hoy día cuando le preguntamos sobre este tema fue como sentí que había un desapego, que en algún momento no lograron sintonizar bien con las urgencias de la gente. Yo no sé si eso funciona con, una, con Yo... mea culpa o no, pero digo, el, el, esto de que desaparezca el Senado no es un capricho, no partió de la nada. Es algo que viene, viene planteándose desde hace mucho tiempo tiempo precisamente Mira, porque, porque quizás algo no se hizo bien desde ese lugar la pregunta es precisamente no nos ha hecho bien ahí sí, yo creo que tienes razón algo no se hizo bien desde ese lugar dentro de ellos las comunicaciones y el instalar nuestro trabajo legislativo eh, vimos muchas veces a la actual vocera que salía con eh, demanda al senado de que legislaran rápido sí. no es cierto y instalaron esta idea de que el senado era lento de mm, que no avanzaba yeah. Bueno, las estadísticas que se le entregaron a la Convención Constitucional se da cuenta de que es mucho más rápido el Senado que la Cámara, mm. y uno podría haber hecho la misma campaña y no lo hicimos mm. y haber dicho, ¿sabe qué? Saque luego y voy a dar un ejemplo porque es una ley mía eh, que es la que evita los remates eh, a precio vil de las propiedades en Chile. Ustedes saben que hoy día si tú dejas de pagar una casa comercial o el crédito sí. hipotecario te pueden rematar tu casa al 25% del avalúo fiscal. O sea, imagínense lo que es eso, y puede que tengas es... una deuda del de uh, claro. último año de tu crédito hipotecario y te perdiste la casa. Bueno, yo eh, trabajamos, presentamos una iniciativa, una moción mía, me acompañaron varios colegas, la sacamos de la, del Senado. Lleva más de un año y medio durmiendo en la Cámara de Diputados, un tema vital para los ciudadanos en este país. Y nosotros, claro, cometimos el error a lo mejor de no haber dicho, ¿sabe qué? Saquen esta ley, esta ley, esta ley y haber instalado no somos nosotros. que la Cámara también es, entonces se ha instalado un mito un mito que es complejo y que puede hacerle daño al país, y eso es lo grave. Bien, senadora, queremos agradecerle el que haya estado con nosotros esta mañana, tomando las palabras de Carlos Ruija, el ideólogo, dice, dice, el ideólogo del Frente Amplio, que en una entrevista decía este fin de semana lo siguiente, está todo abierto como nunca antes en los últimos 30 años. ¿Qué significa esto? Que vamos a estar conversando con ustedes muchos temas Feliz. más, porque acá, evidentemente, estamos recién partiendo una nueva etapa. Muchas gracias. Muchas senadora. gracias a usted. Chao, gracias, senadora. senadora gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros.